La, por el doctor que lo envió, no pongo en duda. Pero ahora con el asunto del WhatsApp y las cosas, hay que tener mucho cuidado. Pero si esa fue la respuesta que dio el ex ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, parte de, la, de los socios mayoritarios de la Unión Médica, si esa fue la respuesta, se ve. Que la situación en el PRM o en el gobierno de Luis Abinader, como dice la politóloga Espinal, parece que ahora es que comienza el mambo en el gobierno de Luis Abinader, Porque todo era una chulería, pero vamos a ver esa respuesta que él le da por la cancelación a él. Vamos a leer ahí, ¿qué dice ahí? Vamos a ver si yo puedo ver de aquí, desde aquí. ¿Qué frase, compadre? Me voy de salud pública con la frente en alto y la mano limpia. Me voy por no acatar las recomendaciones de la vicepresidente que quería que yo metiera a la fuerza al Grupo Santiago en las asignaciones de salud públicas y se pregunta él quién ha visto que un ministerio de salud puede dirigirlo una empresaria si es la respuesta que él dio vamos a confirmarla no pongo en duda quién me la enviara no pero ahora en whatsapp usted tiene que tener mucho cuidado pero si esa fue la respuesta, le está diciendo un tolete de verdad. Esa señora la han puesto en un, manejar un concepto del área que parece que eso no es su área. Es verdad que los administradores le pueden meter mano a todo. Porque esa es su naturaleza, administrar lo que sea. Pero esta situación de salud en medio de una pandemia, habría que ver si esa frase realmente... Eh, eh, si esa frase realmente pertenece al señor yo me imagino que ese señor debe estar bien ofendido porque entiendo que ese señor está bien ofendido él está bien ofendido porque a él lo sacan y la gente se creyó o mucha gente incluyéndome a mí se creyó que a él lo sacaron porque estaba sobrevaluada la, la jeringuilla y se está hablando de aproximadamente uno seis, 600% por encima del costo. Entonces a usted le están diciendo ladronazo, o sea que, que esa situación... La persona a quien llamó, eh, Esa situación, como... estaba llamando ahora a Tony, a Tony Núñez, porque Tony Núñez es el gerente de San Francisco. Y yo conozco a Tony Núñez y sé las intenciones de seriedad que tiene Tony Núñez. Y ha sido exitoso precisamente por la seriedad. Pero si sí, la, la noticia que ha salido no es del Banco de San Francisco, que los 35 mil, algo así de dinero que le ha dado en préstamo al Banco Agrícola, más la cantidad mayor se la, se la han cedido, no a agricultores, sino a ricos, esos, desde la época de Balaguer, ese fenómeno siempre se ha dado. De que los mejores préstamos, dice aquí que se invierte 3.800 millones en agricultura. Pero hay una parte que dice que de ese dinero sin intereses, casi siempre termina en manos de los ricos, muy ricos, o sea que esos préstamos terminan, mírenlo aquí el título, traté de llamar a Tony, a ver si Tony estaba disponible, porque sé que esto se refiere a ver cómo fueron distribuidos aquí en San Francisco, crédito tasa, cero, agrícola, no llegó a agricultores, ¿Tú sabes por qué no llega a los agricultores? Porque el rico tiene dominio de los datos. De los datos, domina los datos, do, domina visitar al, al gerente, domina visitar al banco y muchos pobres. Ignora todo esto que está saliendo y la ignorancia hace que el tipo se... Se frena un poco, se retrasa.